Qué tal gente, espero que estén muy bien. Pues acá vamos a hablar de qué es una tarjeta gráfica como tal. Bueno, una tarjeta gráfica te ayuda a mejorar el rendimiento de tu consola, pero eh, y de tu PC, pero no se puede mejorar, eh, o sea, ya consola, o sea, va a tener un límite. Eso sí no se puede modificar. En cambio en PC tú puedes modificar tu tarjeta gráfica. Eh, pues eso te ayuda mucho en tu rendimiento O sea, digamos un ejemplo eh, Si tú tienes Soy un procesador Intel Core i5 Octava generación Pues no vas a poder jugar Fortnite Ya que va ya, a quedar muy pesado A tu procesador procesar Fortnite Mientras que te compras Una tarjeta gráfica eh, RTX 2080 Como vemos en pantalla Pues va a ser muy buena O sea, te va a ayudar mucho güey O sea no, no te va a quedar peso y trabajo, pero eh, también no soy depende de la tarjeta gráfica, también depende de la RAM. Bueno, amigos, entonces eh, una tarjeta gráfica, existen muchos tipos de tarjeta gráfica, eh, digamos eh, RTX 2080, eh, GTX 1080 eh, 50 Ti, como es ya que vemos aquí, ahorita ya se explicó lo ¿no? siguiente. Y pues eh, también existen otras eh, más. Bueno, pues en una tarjeta gráfica también te cae ventilladores, eh, memoria RAM, mmm, entre otros factores importantes. Bueno, veamos la diferencia de una tarjeta RAM. Digo de una tarjeta gráfica, ya me, me, me, me confundí, no sé qué me pasa ahorita, me confundí. Eh, veamos Bueno Acá vemos eh, Ya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Versus ya RTX 2080 Bueno Pues eh, Esperen, esperen acá Bueno ya El procesador de sombreado Tiene más eh, Ya RTX 2080 Que ya 1050 Ti Obviamente es mejor porque, eh, eh, o sea, es una no de las más avanzadas. Bueno, eh, tienen una franquicia de núcleos de, pues ya 1050 tiene una de 1291 eh, megahertz, creo que se llama así, y esta tiene 1515, o sea, ya supera. Eh, esto, amiguitos... Eh, o sea... Ah, no, nada. Bueno, acá pueden ver. <ríe> me, me de nuevo. Amigos, esto sí no sé qué es. No, no sé qué es. Esto... Sí, ya va. Eh, bueno, ya temperatura máxima es de 97 centígrados. Esta me aparece sin datos, no estoy seguro. Es que yo ya que tengo es 1050 TI. Mm, rendimiento... Pues acá yo ven. Eh, acá. Bueno, acá yo, que yo quería mostrar. Capacidad de memoria máxima de memoria RAM. Pues acá yo que nos está mostrando eh, es de 4 gigas y este es de 8, o sea, es mayor esta. Pues más adelante les voy a hablar de ellas tarjetas RAM. Esto es este, de, digo, memoria RAM. Esto es de tarjetas gráficas. Bueno, pues... Eh, más adelante y sabio de memoria ram pues o sea ya memoria ram de un, un dispositivo eh, no no soy depender de ella tarjeta gráfica o sea esto es de ella tarjeta gráfica no es de computar como tal por lo que pueden ver o sea digamos eh, Ustedes me van a decir, ay, no hay computadores con 16 gigas de RAM Güey, o sea, esto es de ya tarjeta gráfica, no no hay computador como tal Es de ya tarjeta gráfica Bueno, frecuencia de memoria es de 17 MHz Creo que se dice así, es que no me acuerdo, y este es de 14.000 O sea, literalmente doble de este eh, Ancho de memoria, eh, 112 GB por segundo eh, y este es de 448 gigabytes por segundo bueno eh, o sea es mucho ya diferenciante que haya 1050 ti y ya eh, rtx eh, 2080 no, no sé si yo dije bien es que es no dormir bien en anoche entonces bueno nunca duermo bien bueno acá pueden ver el rendimiento como es o sea es Estoy explicando ya tarjeta gráfica que te ayuda a un mejor rendimiento a tal y no sé qué Y ya diferencia entre una de hace cuatro años y una de hace dos años Esto es ya de dos años, ya que tiene más verde Bueno, acá podemos ver que tiene un mejor rendimiento ya de RTX 2080, que ya GTX 1050 Ti, pero no significa que se llama ya ya 1050 Ti, y la verdad es muy buena, pero a comparación a esta, esta es muy, muy, mucho mejor, o sea, literalmente es, así, ah, literalmente. Bueno, acá podemos ver su GPU, pues sí es super, obviamente, ya RTX 2080, Acá también vemos si ya GPU de... Creo que es sí, Game. ¿no? Ah, no, es ok Es me mejor que ya RTX 2080. Bueno, o sea, literalmente... Miren ustedes no sé si las estadísticas. O sea, muy superior, weón. Muy superior. Muy superior. Eh, esta salió hace dos años, está a cuatro. Pues eh, ya se iba a decir algo más. Esperen, esperen. Que ya se iba a decir. Ah, eh, pues eh, como pueden ver, eh, o sea, aunque tú tengas un procesador muy bueno, una tarjeta gráfica muy buena, no significa que tu PC sea muy bueno, porque también depende de la memoria RAM total de tu PC. Digamos, si tú tienes una de 4 GB, pues no vas a tener un arma de 12, vas a ir a 200 FPS y un momento te vas a ir a 20, o sea, depende mucho también de tu memoria RAM, o sea, no soy dependes de. Mm, ¿De qué? De, de... De... Tarjeta gráfica y procesador. También depende de memoria RAM. Y pues te recomiendo más armar tu PC que comprar yo en almacenes. Y pues en el siguiente video les voy a explicar eso. Y también que es una, un procesador. En tipos de... Bueno, no tipos. Eh, hay más enmanamiento de memoria RAM, entre las cosas. Espero que les haya gustado el video. Y suscríbanse de like, por favor, para seguir haciendo este tipo de contenidos. Y hasta la próxima. ¡Joder!